Hola amigos, bienvenidos a Café Consciente, hoy estamos hablando sobre el amor, sobre conjeturas de amor. Te cuento que son las 21.15 del 3 de octubre en Argentina y pasó, me pasó que llegué tarde, fue la primera vez que llegué tarde, Estoy estaba viajando, me estoy viniendo desde Perú, salí a las 8 de la mañana, 8 y media, y recién hace eh, 9 y 2, son 9 y 14. Hace 10 minutos que entré en mi casa. Entré, empecé a conectar todo, me conecté, me equivoqué de sala, así que bueno, estamos acá eh, manejándolo como podemos. Eh, independientemente de todo eso, vamos a hacer el café consciente igual, así que bienvenidos. Y como mis colegas no, como no me... Eh, teníamos a Rafael Calvet que tuvo un cambio de, de avión, tuvo un cambio, así que no va a poder estar, va a estar en otro café consciente. Eh, lo, tenemos, lo teníamos Esteban que no me confirmó, pero sí entró, así que bienvenido Esteban, ahora le voy a pasar audio a Esteban, a ver si poneme la cámara Esteban, y te paso audio, y bueno, y ya que está Nilda, y hoy está peinada y bella. Eh... <risa> hoy, sí, hoy sí estoy en video. <risa> hoy, hoy estoy en video, antes estaba en figuritas, y la, ahora la vamos a hacer hablar, eh, y Patricia, también la tenemos a Pat HC Mentora desde Las Vegas, así que gente muy, muy, comprometida con el crecimiento personal. Entonces estamos hablando de conjeturas de amor, bienvenido Esteban, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá justo recién termino una, una conferencia, así que estoy sentado de las 7 de la tarde. Semi-liquidado, está, está perfecto. ¿Me también. Ten... Sí, perfecto. Y tenemos a Patricia. ¿Cómo estás Pat? ¿Todo bien? Hola, todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Me alegro mucho, Lore, Si podés poner la cámara para que no se te vea el muñequito ese, sería buenísimo. Si no querés que te veamos, pones la cámara mirando a, a un muñequito y listo. Eh, y Nilda, ¿cómo estás, Nilda? Urdaneta. Bien, bien, bien. Feliz de estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes en Cara Consciente. Feliz de estar con Esteban, con quien he compartido ya varios espacios, bueno, más oyendo lo que otra cosa y a Pablo que la sigo permanentemente en Periscope no sale de ahí así que es rico estar entre amigos hola a, te alegro Pat Patricia tenés muchísimo ruido en tu micrófono o sea, eh, uh -huh. correlo de, de la boca, no lo pongas adelante porque lo soplás eh, correlo de la boca eso, ahí está tenía mucho, mucho, mucho ruido estabas haciendo Oye, es que el tema está buenísimo. Ah. Por lo menos la estamos viendo y sabemos qué está haciendo, porque si no se preocupa, ¿no? Sí, sí, se hubieran asustado. Vale, vale, vale. Bueno, chicos, el otro día hemos hablado ya de, del amor en la, en la anterior, en el Café Consciente anterior, pero la verdad que fue un tema, wow, increíble. Así que voy a tirar la primera piedra como hago siempre. Te cuento que el domingo, hoy es lunes el domingo a la mañana, viniendo para acá, para, para Buenos Aires, perdí el avión en Lima, llegué entre 8 y 10 minutos tarde, y no me dejaron subir, así que a pagar la multa, a quedarte otro día, etc. Lo que hago es escribir algunos grupos donde yo estoy, con otros facilitadores, con otros escritores, y le digo, bueno, estoy aquí, voy a hacer un café consciente acá en Lima, eh, improvisado, un domingo... Bueno, toda la gente tenía muchos planes ya, me costó pensé que a, íbamos a hacer cinco o 6, y al final terminamos siendo 3, eh, que en realidad teníamos que ser mínimo 7, pero gente que no pudo, gente que tuvo problemas, y bueno, etcétera. Así que terminamos siendo tres, charlando en un bar, la pasamos genial, pero en el transcurso del día, y acá con esto arranco el Café Consciente de Conjeturas de Amor, con el transcurso del día me escribe un amigo, Raúl Barreto, lo puedes buscar como Raúl Barreto Coach en Facebook. Me escribe y me dice, mira Marcos, yo tengo un eh, grupo acá, Yo soy él es policía y, y a su vez eh, es coach, y en la, en, en, ahí en Perú, en Lima, tienen un lugar como un internado. A los chicos los tienen ahí, les dan cama, les dan comida y les dan capacitaciones. Tengo la voz liquidada, perdón, pero tengo la, la voz liquidada. Eh, le dan capacitaciones. Y los chicos son voluntarios, son de todas las provincias, no son de, la, de Lima, de la capital, sino que son de todo el interior, y es, es, es voluntario, o sea, ellos si quieren se pueden ir a la casa, pero si están ahí adentro tienen que cumplir las reglas de ahí adentro. Las reglas son estudiar, las reglas son hacer tu cama, las reglas son lavar tu ropa y plancharla, las reglas son tener las cosas ordenadas, las reglas son eh, hablar con tus compañeros, eh, ser, ser amable, ayudar, ayudar, aprender. Les enseñan carreras técnicas, les enseñan carpintería, herrería, etcétera, Y básicamente lo preparan para la vida. Agarran chicos en estado de emergencia económica, algo que, chicos que son muy, muy pobres. Y bueno, me dice, ¿querés venir a dar una charla para aquí, para los chicos?, Obvio, le digo, bueno, dale, nos encontramos después del Café Consciente, fui para allá. Y como estaba con las dos chicas de Café Consciente, también le, las invité a ellas y fuimos con ellas. Entonces éramos tres, empezamos a hablar, eh, empezamos a hacer un taller, a hacer algunas actividades. Y cité, no sé si ustedes lo conocen, cité bastante tanto a César González de acá de Argentina, que fue un chico que robaba, secuestraba, mataba, hasta que le, le meten cinco tiros, lo meten en la cárcel donde empieza a leer y transforma su vida de tal forma que ya, ya hizo dos películas, varios cortos, hace una revista para ayudar a chicos de la villa, etcétera. Y cité también a, a Daniel Cerezo, que hizo un TED, uno de los TED más increíbles que estuvo acá en Buenos Aires, que, es, que se llama ¿Qué es la pobreza? Y desmitifica el hecho de que la pobreza es dinero. La pobreza es que te falte cultura, la pobreza es sentirte apartado del mundo. La pobreza es no, tener, no sentir dignidad, no sentirte digno de pisar el mismo suelo. Pobreza es no sentirme valioso. Pobreza es dar, que me dé miedo salvar a otro y no mirarlo a los ojos y, y temblar. Entonces, eh, con estos chicos estuvimos trabajando más o menos dos horas y fue totalmente increíble. Totalmente increíble. Subí algunas fotos, pero subí dos nomás, pero hay muchas más y hay videos que después voy a compartir. Um, lo que les quiero decir con esto, que si hay algo que les falta a estos chicos, es amor. Si hay algo que les falta, es un abrazo. Hay chicos con, con problemas, por ejemplo, hay chicos que nunca vieron a sus padres, chicos de 11 o 12 años que lo ven cada dos o tres años, chicos que tienen, vienen de problemas de violación, de, de violencia, de, de daño, de, de violencia psicológica, eh, de hogares muy pobres, de hogares o gente que ni siquiera conoce a su padre y tienen mucho resentimiento, y si hay algo que les falta es un abrazo, si hay algo que les falta es amor, y entonces, ¿qué me pueden decir ustedes sobre esto que les acabo de contar? ¿El amor une, el amor repara, el amor suma, o es todo un verso de que el amor, en realidad el amor es solamente hacer el amor como en las películas y no hay amor? ¿Qué, qué, qué me pueden compartir? ¿Les abro todos los micrófonos? Ok. Y? Perdón, yo quiero tomar la palabra. Primero quiero hablar sobre lo que es la definición del amor, ¿verdad? El amor es considerado como un conjunto de comportamientos y actitudes incondicion incondicionales e y desinteresadas que se manifiestan entre seres capaces de desarrollar inteligencia emocional. Pero comúnmente no es así, ¿verdad? El amor siempre va más allá, va más atrás de un interés, va más allá de, de, de algo que uno quiere obtener. Y desgraciadamente ahí es donde se distorsiona lo que es el amor. Eso que tú platicas con respecto a los chicos es muy cierto. Um, yo te puedo platicar que en lo que yo he trabajado con el coach, me han llegado personas que quieren que les dé coach a niños de 12 años, de 15 años, que porque ya no los toleran en su casa, que porque son un desastre, que porque llevan malas calificaciones. Y las primeras um, sesiones que yo hago con los niños, me doy cuenta de que son niños faltos de amor. Que, les, que los padres los tienen creciendo como animalitos y mientras les tengan comida y les tengan donde dormir y les tengan para cubrir sus necesidades, es suficiente como padres, es lo que creen. Um, yo creo que va más allá de valores hoy en día lo que de lo que se trata el amor. Eh, otras, otras situaciones que se desvían con respecto a este tema son las parejas. Eh, queremos depositar todo ese amor que está, de, que debe de estar distribuido para todo nuestro entorno, solamente en una sola persona. Y al hacerlo, se vuelve un interés. Yo te doy amor, tú tienes que tratarme bien. ¿no? Tú, o tú, ¿por qué me tratas mal si yo te estoy dando todo? Y se empieza a generar todos esos apegos malos y todas esas complicaciones. Es lo que yo podría aportar en este tema ahorita. No sé ustedes qué ven, ustedes qué dicen. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Eh, yo no sé si tengo el micrófono activado ahora, ¿me escuchan correctamente? Adelante. Perfecto. Bueno, eh, la verdad me, me gustó la definición de Patricia con lo de, respecto al amor. ¿sí? Eh, yo a esto que, que, que estábamos comentando, o que estaba comentando bien Patricia, es importante destacar primero que nada que el amor, el miedo la tristeza, la alegría, la ternura, son las seis emociones básicas o las seis emociones primarias con las que nace el ser humano. Después estamos hablando de una segunda etapa, una segundo grado de emociones, que son las aprendidas, que son las aprendidas por la vida, ¿sí? que uno va queriendo. Eh, este, este, hay un hecho científico donde fue comprobado por creo que si mal no me recuerdo, por Susana Bloch, Susana Bloch es una chilena que estudió con Humberto maturana, y en donde empezó a hacer un análisis científico con respecto al amor, y las reacciones que, que, que la gente, más de 600 personas, pasaron por este experimento, y ahí es donde se pudo comprobar de esas seis emociones básicas, ¿sí? de acuerdo a su, eh, sus estudios y su nivel de respiración, y bueno, una serie de cosas que que no cabe ahora aclarar mucho, pero sí es importante eh, traer ¿sí? este tema del de amor, ¿sí? que, que se puede ver tanto eh, en el aspecto biológico como, como, en el, como en el aspecto emocional, propiamente dicho, tanto de, de, a ver, cómo puedo decir, tanto de los seres humanos como hasta del perro que tiene uno en la casa, ¿sí? ahí ya hay, ya hay un amor, ya hay ternura, ¿sí? Lo que nosotros, eh, yo lo que estuve anotando, sí que con respecto al amor, es esto que dijo Jairo el lunes pasado, que el amor es energía. Es una energía que, que está en el aire o está en algún lado, y es una cuestión de relacionarse el uno con el otro. ¿sí? Distinto a, eh, lo que, o por lo menos yo lo entiendo distinto a lo que habla Humberto Maturana, sobre que el amor es unidireccional, y, y, y, si, y si el amor es unidireccional, yo te doy amor, pero no espero nada a cambio. ¿sí? Porque en el momento donde esperas algo a cambio, ya pasa a ser un interés, pasa a ser otro tipo de cosas. ¿sí? Eso yo también lo llamo amor incondicional, no algo que tiene, por ejemplo, el padre con el hijo. ¿sí? Si hay algo que nos enseñó la vida, es que nosotros nacemos en el amor, en la confianza de ser amado en algún momento de tu vida. Ya sea por tus padres, por tus abuelos, por algún vecino. Pero siempre alguien te va a amar, o siempre alguien está dispuesto a amarte. Una cosa más para sumar a esto, es que el amor es el es lo que te conecta con los desafíos, ¿sí? con los desafíos que uno se va poniendo en la vida. ¿sí? Eh, yo hace unos días hicimos una dinámica en donde hice hacer eh, este desafío de que, de que la gente diga en voz alta cuál es su desafío, ¿Cuál es, lo que, ¿Cuál es algo en lo que no están logrando ahora en este momento por X motivo? ¿Y qué explicaciones se dan con respecto a eso? Yo creo que los desafíos tienen que ver con el amor, con el amor que uno se propone, ¿sí? porque algo que vos lo considerás como un desafío es algo que vas sintiendo en el estómago, en las tripas o donde vos quieras, ¿sí? que tiene que ver con el amor, la dedicación, y, y la decisión propia de querer lograrlo. El amor, con respecto a con respecto a lo relacional, ¿sí? me refiero a, a la pareja, precisamente, no no no solo a la pareja en cuanto a nivel eh, marido y mujer, sino a la ese tipo de cosas, tiene que ver para mí con el perdonar y el aceptar. El perdonar, no solo a mí, no solo a la otra persona, sino el perdonar las situaciones que han pasado en tu vida. Y desde el momento que perdonas empezás a soltar. Creo que, nada, para abrir un poco la conversación, he dicho un poquito. Es genial. Eh, ¿Tu humildad, tu humildad, vale. dice, bueno, nada, ¿no? nada después de esta. Después de esa clase magistral de amor, él dice, bueno, nada, así lo he dicho mucho. Hay un montón, eh, hay un montón, obviamente. Eh, a mí me gustaría, me gustaría por ahí que, a ver qué, qué opinan ustedes, ¿no? De, del amor desde, desde cómo nosotros lo vivimos, más allá de cómo lo entendemos. Porque a veces lo entendemos de una forma, pero lo vivimos de otra. O decimos, sí, el amor es tal cosa, pero cuando lo vamos a vivir eh, es, es otra, ¿no? A mí me gustaría que ustedes me compartan esas experiencias donde han sentido o no sentido el amor. Ah, eh, ¿Aló? ¿Funciona? Sí, funciona muy bien. Alex. Después de esta pregunta se desconectaban todos, quedaban todas las, las camaritas sí. en negro y mirá, yo También qué pregunta. Bueno, hola, bueno, Alexandra. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo yo, primero, eh, con lo que dijo Esteban, de que nacemos con el amor, ¿no? Y eh, el, el amor, yo entiendo como un valor que nos lleva a hacer eh, cosas del bien, ¿no? Eh, que nos lleva a, a tratar bien a una persona, por ejemplo, um, en el caso de los niños que que comentaba Marcos, que no, no llegué a todo, pero yo viví en Lima y aquí, bueno, en todos nuestros países de la América Latina, aquí en Brasil también, eh, esta, esto de que nacemos, me, me llegó un poco al corazón ahorita lo que dijo Esteban, que nacemos con el amor, pero después de que estos niños, por ejemplo, pasan por, por, por varias cosas, como dijo Marcos, por, por estos temas de violaciones o de, o de tratos, etc. Eh, quizás ellos ya no viven tanto el amor, ¿no? Ya como un valor de hacer el bien, como una fuerza de paz, de tranquilidad, de alegría y, y de bienestar. Entonces, por esas razones, también después, eh, ellos... se se convierten en, en, en personas que tampoco van a dar amor. Y ahí uniendo con lo que decía Marcos, y la pregunta que, que dijo de, sobre que cuando han sentido amor o no han sentido amor, <risa> de repente eh, es eh, tal vez voy a citar un ejemplo donde no sentí amor por alguien que hace dos, dos cafés conscientes eh, este y bon hablaba sobre los, las psicopatías y yo pregunté sobre la, eh, la parte de en, en el mundo empresarial y yo, por ejemplo, personalmente, yo dejé de sentir amor por un jefe y realmente hasta puede ser que pase al odio. Eh, y, <ríe> y después... Ay, no. <ríe> pero ya, ya, ya le perdoné, para poder avanzar, porque eh, también es parte de, de pasar al amor, porque si no le perdonaba, no hubiera podido salir de ahí. Entonces, eh, en el, el, lo, que, lo que hablaba Ivonne y lo que decía Marcos, de si uno siente o no amor en algún momento, eh, y cuando uno deja de sentir amor, en este caso mío, por esta persona uno empieza a pasar a, a las cosas negativas y por eso estaba asociando como que el amor es una esencia del bien. Pero cuando pasamos a, a la, al otro lado, como yo dije, y le odiaba a esta persona, dejé de sentir amor y, y a veces no quería ni, ni hacer el nada bien para él, ¿no? Entonces, eh, eso tal vez también pasa con estos niños que que no han sentido amor y, y, y han sido maltratados, etcétera, entonces deja de, de ser bueno, deja de ser el bien a las personas. Entonces, no sé, creo que resumí algunas cosas entre lo que dijo Esteban, lo que preguntó Marcos, Patricia, y, y bueno, también les expresé un mal sentimiento, ¿no? <risas> que tuve, pero ya perdoné. <risas> yo, yo en lo personal eh, creo que, hay dos palabras muy cortas que repetimos con mucha frecuencia, pero que a veces definirlas se, se queda uno siempre corto. Y esas dos palabras para mí son una precisamente el amor y la otra la fe. Son dos palabras que a la hora de querer definirlas siempre nos quedamos cortos y yo creo que eh, no va a haber espacio alguno en el que podamos definir todas las dimensiones que estas dos palabras tienen porque yo lo veo de esa forma. El amor... Eh, puede ser definido en mil formas dependiendo de la dimensión misma que le des, desde dónde lo estás mirando, eh, el amor en función de qué. Sin embargo, yo creería eh, que esas dos palabras tan infinitas, tan usuales, eh, tan comunes, pero tan mal definidas siempre, porque no logramos dar con, con palabras que puedan definirlas, al final termina siendo más o menos lo mismo. Yo creo que cuando amo, parto primero de la fe en mí misma, de la fe... En la humanidad, de la fe en el otro, porque eso hace parte de amar. Y también creo eh, que cuando hablamos de amor en su forma más pura, tenemos que hablar de la manera como ama el niño, ¿no? Como ama sin, sin reglas y sin condiciones. Pero tengo que estar de acuerdo en que, si bien nacemos desde el amor y nacemos en el amor, eh, el no tener esa condición de amar, de amor, Tan, tan a temprana edad, que era un poco el caso que Marcos planteaba al principio, eh, golpea, y golpea muy duro en la personalidad y en la manera como nos relacionamos, porque finalmente eh, debemos ver al ser humano, al menos así es como me gusta ver siempre, para poder entenderlo y dimensionarlo, debemos ver al ser humano como lo que somos eh, seres gregarios, que vinimos al mundo no para estar solos, y el amor es la, la, la columna vertebral de esa relación que tenemos con otros dimensionada de la manera que sea, ¿no? porque el amor, vuelvo a repito, tiene muchas dimensiones. La medida en que el amor no es permanente, la medida en que el amor no está presente, y sobre todo no está presente en esa edad tan temprana, obviamente la manera de relacionarse con otros eh, se ve debilitado y se ve afectado severamente, ¿no? Ahora bien, eh, yo pienso que amar es dar, y cuando yo doy sin reserva, cuando doy, cuando me llamaba ese amor incondicional, es que yo siento que el amor debe ser incondicional. Es decir, lo que tú recibes finalmente es, es el regreso de una energía que, que alguna vez viste. Cuando yo siento que, que el amor cuando no regresa, eh, cuando no vuelve a ti por la persona a quien le estás dando amor, eh, lo que tienes es que voltear a un lado porque seguramente está regresando por otro lado, por otra parte. Es la energía que tú lanzas, no, no sé si es energía mismo, que tú lanzas. De... Ah, ¿cómo? No sé de que hice yo también, Me acuerdo, de complicado ah, ese, ¿no? no, no. allá. Ah, <risa> <risa> Entonces, creo que... Va, que... <risa> sí, como, como amar es dar, es una energía que tú sueltas, ¿no? Y que ella va a regresar por algún lado. Solo hay que estar atento porque no siempre vuelve por donde tú lo, lo, lo lanzaste. Es medio boomerang, ¿no? Y es caprichoso. Pero el amor siempre es dar y el amor es, es estar abierta y, y francamente, porque es lo único que genera esas relaciones que, que pueden ser duraderas. Tú me hablabas, Marco, y ya con esto eh, abro espacio a otras personas, pero tú hablabas un poco desde la experiencia personal. Y, y yo debo decir también que si hay un tema que trabajo con alguna frecuencia, yo quisiera creer que siempre es la felicidad. Eh, y la felicidad nace del amor, del amor que tú puedes sentir por otros, por ti mismo, por la vida, por, por ese ser supremo que a mí... No me abandona. Yo sí me siento una bendecida. Tengo amor por todos lados que me volteo. No solamente porque encontré el amor de mi vida eh, y no tan niña. <ríe> me casé con 35 años después de muchos golpes. <ríe> eh, también el de amor, como creo que lo, nos toca todos en algún momento. Pero estoy al lado de una pareja maravillosa que hoy ha hecho que todo eso pues haya valido la pena pero también el amor de mi familia, de mis hermanos, de mis padres, y ese amor de familia es tan importante, por eso estos chicos, cuando yo oigo esas historias me conmueven severamente, porque yo sí sé lo que es crecer en un ambiente de amor. Y, y no me imagino, no puedo dimensionar lo que significaría no haberlo hecho, no haber nacido y crecido en un ambiente como ese. Yo no puedo dimensionar lo que ellos sienten porque yo no lo vivo. Y como tú dices, Marcos, si no voy a hablar de la experiencia, yo tengo que hablar de qué es vivir en el amor no puedo hablar de lo que es vivir en el desamor o la falta de amor porque no sé lo que es entonces me creo una bendecida y le digo al mundo eh, que vayan por la vida dando amor porque tú no sabes de toda esa gente con la que tú te topas a quienes a quién más falta le haces eh, Yo también, te, quiero hay, también agregar dale dale, todo tuyo okay. Ok, quiero agregar también, eh, de, la, de empezando por mi testimonio, por lo que yo he vivido, eh, el amor está muy ligado a lo que es tu ser supremo, a esa espiritualidad que tú llegas a, a regir, eh, el amor no son religiones, las religiones las tenemos que quitar de lado porque son como los partidos políticos, están peleando el hueso, sin embargo la espiritualidad, esa conexión directa y vertical que tienes con tu Ser Supremo, se, se llega a, a disfrutar ese gozo, ese amor que solamente Él posa en ti. Eh, es prácticamente asemejarte, y yo creo que, ni, que jamás he conocido a alguien que ni a los talones le llegue, al carácter de Jesús, en el cual tienes, eh, tienes, tienes fe, tienes generosidad, tienes paz, tienes tolerancia, tienes eh, una infinidad de, de valores y de y de sentidos que, que solamente esta persona que sí vino, que sí ya es históricamente está eh, escrito de que sí existió, eh, tuvo, que le dio a todos sin, sin, sin pedir nada a cambio. Eso para mí es el verdadero amor. Cuando tú logras tratar a todas las personas que están a tu alrededor de una manera entendiendo de que todos pueden ser superiores a ti en algún sentido, además de que, de que merecen ser escuchados. Por eso en nuestro diseño es solamente una boca y dos oídos, porque deberíamos de escuchar, de aprender a escuchar más las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Llevo yo, como decía Nilda, llevo yo un año, cinco meses en lo que es Periscope, es una plataforma donde todos los días hacemos hacemos eh, video, videoconferencias cortas y largas. También está Marcos, también está Anilda, también hay varios. Eh, y en ello siempre se enmarca que, fa, que una persona o dos personas, y más los que acostumbran trolear, son los que más necesitan esa atención y más necesitan ese amor. Uh, a mí eh, me, ha, me ha sucedido en esto de los testimonios que terminando una video trans, una videotransmisión eh, no falta el que me dice oye, tus palabras me llegaron y volví a agarrarle el amor a la vida oye, fíjate que yo estaba a punto de suicidarme y algo me dijo que entrara a Periscope y resultaste tú que estabas hablando un tema buenísimo y, y a través de eso eh, me, me hiciste recordar quién soy el amor Tú no lo puedes dar a nadie si tú no lo desarrollas en ti. ¿Cómo lo vas a desarrollar en ti aprendiendo a creer en ti? Observándote al espejo, mirándote detenidamente, realmente viendo cuáles son tus cualidades y potenciarlas. Y cuáles son tus deficiencias, tus áreas de oportunidad y combatirlas con virtudes. Si yo soy muy enojona, pues por lo menos el día de hoy voy a tratar de evitar ser enojona. Si yo hoy en día ando greñuda, bueno, por lo menos me voy a tratar de, de, de cepillar un poco para que no me vea mal. Ir dando esos actos de amor iniciados hacia ti. Lo demás es reflejo. Cuando tú tra te tratas con generosidad, las personas te tratan con, con generosidad. Cuando tú tratas con respeto, las personas te tratan con respeto. Es un efecto espejo que debiéramos de cuidar porque muchas veces somos tan egoístas que queremos que todo el mundo nos ame, que todo el mundo esté para nosotros y nos, y nos ayude con las necesidades que nosotros eh, o pensemos que, que debemos cubrir sin notar que las otras personas también tienen sus propias necesidades y sus propias pues eh, sus propios eh, miedos y sus propios conflictos internos con cuales luchar, ¿no? Eh, dijiste que que Jesús, que Jesús tenía muchos, muchas cualidades, ¿no? Que obviamente también, eh, como, como trato siempre de, de abarcar todo, también podríamos decir que las tuvo Buda o que las, tiene, o que las tuvo la Madre Teresa de Calcuta o que las tuvo Gandhi, etc. Sí, sí. Con y Pablo II. La pregunta que les quiero hacer a todos es, hay dos preguntas. Número uno, ¿el amor es suficiente? ¿Yo te amo, entonces ya está, ya es suficiente? ¿O necesita sí o sí ir acompañada de otras cualidades? ¿Y en qué medida? Porque tal vez yo te amo tanto que aprendo las otras cualidades, o tal vez no. Esa es la primera pregunta. Y la segunda que les quiero hacer es, si el amor, hablamos de amor incondicional, entonces lo contrario sería amor condicional. Y yo pregunto, si es condicional, ¿es amor? Dale. La primera pregunta. Como quieran. Dale. Dale. Eh, yo quería traer un poco, eh, respondiendo un poco a estas dos preguntas, eh, y, y trayendo un poco lo que, lo que, venía, lo que venía acá diciendo Patricia, ¿sí? una experiencia que yo tuve con un coachee el año pasado, en donde él me, me narraba que hace muchos años él estaba anestesiado del amor. ¿sí? Eh, él había sufrido tanto que, que decidió anestesiarse. Eh, no conocer a nadie, dedicarse al trabajo, dedicarse a su vida rutinaria. Hace poco hace poco más de. El año, a mitad del año pasado, eh, no, un poquito más, eh, conoce a una mujer, se enamora, ella ya tenía un hijo, se enamora y decide casarse, impulsivamente, a los 3-4 meses de haberla conocido. Esa mujer viajaba mucho por trabajo en el interior del país. Son varios kilómetros, para el que no conoce Argentina, son varios kilómetros, eh, rutas bastante en mal estado algunas. Eh, ella sufre un accidente y muere con el hijo. Él decide volver a anestesiarse otra vez. Y el dolor que le que le causaba era tan grande que decidió perder todo registro con sus amigos, con su familia y empezó a anestesiarse totalmente. Yo lo único que llegué a hacer fue ir ahí, tomarme un bus y ir hasta allá y no le ofrecí una conversación de coaching. Le ofrecí un fin de semana, nada más. Que me reciba un fin de semana en su casa. Y cuando me voy, de ese fin de semana, lo único que le pedí es que me diga que me entregue un poco de su amor. Que, esta, que este fin de semana haya servido para algo. Y él se rió. Esa es la única reacción que yo esperaba de él. Hoy por hoy, él a poquito está volviendo a su trabajo. Y yo creo que trayendo un poco lo que es la definición de amor, ¿sí? es lo que te hace levantarte todas las mañanas. Es lo que te hace sentir mariposas en el corazón. Es lo que te hace ir para adelante todos los días de tu vida. Obviamente, después de eso tuve que hacer un proceso yo, porque si bien me enseñaron a desapegarme mucho de ciertas historias, hay historias que me llevan, porque no dejo de ser un ser humano. Y si bien hoy lo estoy contando con cierta distancia, es algo que, que, que te impade, ¿sí? En cierta en cierta situación. Yo no sé si, si, si fue la mejor receta, la mejor decisión, pero, pero ahí también yo vi el amor, el amor que yo tuve hacia mi coachee. Y esta entrega que ustedes traían anteriormente me, me, hizo, me hizo traer esta historia para compartir. Ah, gracias hermosa Qué bonita hermosa eh, y yo creo que eso responde un poco Marco, si me permites eh, un poco tu pregunta eh, yo, yo creo que el amor solo basta porque es que todo eso, todas esas otras cosas a las que podemos llamar características cualidades desarrolladas son herramientas al final del día para la manifestación del amor pero, pero el amor por sí mismo basta porque es que amar es escuchar, amar es comprender, amar es perdonar, amar es dar, amar es ser, amar es estar, que de pronto fue lo que hizo Esteban, a veces lo único que hace falta es estar ahí en cuerpo, porque es energía pura lo que él llevó allí, y eso fue lo que causó, todo lo que causó en la otra persona, eh, yo, yo sí creo que amar es suficiente, eh, amar buscará, el, el que ama de alguna manera encuentra, las herramientas, cómo manifestar ese amor y cómo darlos Yo, en la otra oportunidad, cuando hablaban del amor, y yo estaba solo por allá chateando, y además, no, no mostré mi cara porque no estaba visible como hoy. Eh, yo, yo ponía que amar, eh, de alguna manera, eh, es, es entrega absoluta, ¿no? Pero que cuando tú amas a alguien y no se lo dices, y no se lo demuestras, es como si le compraras un regalo y lo guardaras en el closet y no se lo vieras. Entonces, el amor, básicamente... Eh, lo es todo y uno lo que consigue eh, son eh, herramientas para poder manifestar y entregar ese amor. El amor excesivo para mí no existe. Cuando el amor se vuelve excesivo, que se hace dañino, eso que llamamos dañino, eso que decimos, bueno, es que eh, amo demasiado. Para mí esa palabra demasiado significa desbordado. Y desbordado no es una palabra que pueda caber en el amor. El amor no se desborda nunca cuando es honesto, cuando es sincero, cuando es genuino. Cuando ese amor desbordado causa daño, es que no es amor, es obsesiones, es incluso egoísmo, lo podemos llamar ya de cualquier otra forma. Pero para mí hay dos, eh, se han dicho cosas que son un poquitito redundantes en el amor. Por ejemplo, cuando yo digo el amor, eh, eh, eh, ¿cómo se dice? Incondicional, es que el amor tiene que ser incondicional, si no, no es amor. ¿Sí? El amor condicionado no es amor, y por otro lado, eh, el amor mm, se, se da, se entrega, y, y todo lo demás son vías, son instrumentos, son mecanismos para llegar a poder manifestar el amor en toda su dimensión. Eso creo yo. <ríe> y capaz que, ¿no? Digo, estoy pensando, capaz que. Capaz Patricia que, quiere decir algo. Sí, Pat, ahí, ya te Yo, voy. yo también. Dale. Ok. Yo también quiero decir que, que sí, con el amor basta. Eh, ha habido dinámicas, ha habido lugares que lo utilizan para sanar, como fue en Hawái, que es el Hoponopono. El Hoponopono es un arte hawaiano en el cual es para resolución de problemas o resolución de enfermedades a través del amor. Y el amor, o, o la finalidad de ello... Es, fue Morra Simeona una de las, de las que incursionan en ello es la autoidentidad a través de ese joponopono ¿Y cómo, ¿de qué le sirve? Es, eh, según esta filosofía lo estoy, lo estoy aquí tomando eh, todo lo que aparece en nuestra vida es un pensamiento una memoria, un programa funcionando que cuando llega un error depende del amor que nosotros tengamos, va a ser la resolución cuando tú perdonas como bien decía Nilda, eh, el que tú perdones no quiere decir que tú vas a aceptar de nuevo las ofensas, ni vas a estar tolerando y tolerando y tolerando, y ya cuando las mujeres que aman demasiado ya sé que tienen la costilla rota y están en el hospital, dicen, ¡ay, no, no me amaba, <ríe> sí me estaba utilizando! Eh, debemos de realmente utilizar esas palabras eh, que, que marcan el Hoponopono, que es, lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Eh, y en todo momento, y en cada vez que nosotros nos enfrentemos a un conflicto relacional, eh, podemos, podamos utilizarlas. Con, ¿Sabes qué? Lo siento por la situación en la cual nos presentamos. Por favor, perdóname por la, la, la reacción que yo tuve. Eh, te, pido, te, te digo que te amo porque, porque esto es una situación, pero el amor va más allá. Y gracias por todo lo que has hecho por mí. Um, el Hoponopono es una dinámica que si la aprendiéramos, la verdad es que eh, hasta enfermedades lo, curaron a locos en, en el estado de en psiquiatría a través de que una persona estuvo empleando esta, esta dinámica del Hoponopono. No, no, no, no, pero el, el amor para todos los locos porque mira que yo ¿Sí? voy y loca, loca que nunca no todas las locuras las cura el amor a veces nos vuelve más loco me mató como lo dijo viste me mató como lo dijo me dijo curaron a locos no me preocupé no todas las locuras se curan con amor no de hecho el amor tiene que llevar un poco de locura porque las cuerdas atan las se sí, sí. enamoran. Eso también es eso. Está bien. Después, en, por ejemplo, ¿qué pasa no, cuando cuando no hay amor, ¿no? Por ejemplo, cuando cuando un cuando un padre no le da amor a su hijo, ¿no? Y un padre frío genera un hijo frío que luego educa a otro hijo distante y frío. Y cómo, cómo el, la ausencia de amor, de alguna forma, hasta se puede eh, heredar, por supuesto también, veo, veo, veo el, el gesto que me hace Nilda, por supuesto también nosotros de, decidimos, ¿no? Y podemos tomar conciencia y podemos transformarlo, ¿no? Eh, me refiero más que nada a la inercia, ¿no? Como que vos decís, de alguna forma heredás algo, y, y se puede heredar esa, ese concepto de amor. Por ejemplo, hoy Nilda dice, cuando hablamos de amor, de amar, yo te amo, te estoy hablando desde, desde mi creencia de amor, desde mi experiencia, desde lo que mamá amaba papá y papá mamá y cómo lo amaban. Eh, cierto amor acá es de una forma y hace muchos años era de otra y, hace, y antes antes se casaban entre hermanos y el padre le elegía a la mujer a la, a la hija y el esquimal le daba al visitante la, la hija para que tenga relaciones, de una forma de, de, de, de glorificarlo, de, de darle un regalo, entonces el amor, ahí estamos viendo de que el amor puede tener que ver con que yo creo que es amor, y ahí podemos meter, ¿sabes qué?, podemos abrir la caja así y empezar a poner cada uno lo que, lo que piensa que es amor, eh, entonces lo vamos a hacer al revés, ¿qué piensan ustedes que no es amor?, Alexandra, está calladita, levanta la mano rápido, Alexandra, apúrate, antes que le otro. <risa> bueno, eh, no, el amor de lo que están hablando aquí es una relación buena, o es una, un sentimiento bueno con el otro, ¿cierto? Entonces, digamos que tal vez sí puedo resumir así, pero ¿qué no...? Y que eh, la pregunta era... Eh, ¿qué no es? es? ¿Cómo? ¿Qué no es el amor? ¿Qué no es? O sea, según mi concepto de amor, ¿qué no sería amor? En el caso que yo dije, por ejemplo, es cuando sientes eh, que no te gusta otra persona o no haces cosas tal vez buenas por otra persona, que no le das un, un valor a la otra persona o a un animal, por ejemplo, también, ¿no? Si hablamos de que, de que puedes, sientes amor por, por tu mascota o por, por, por todo, ¿no? Eh, entonces es cuando no haces las cosas, mmm, digamos, por el bien de la otra persona o de un animal, como decía. Entonces, para mí eso sería no tener amor, eh, que, que quita el, el sentimiento de apego, el sentimiento, todos los buenos sentimientos de cariño que Esteban decía que, que vienen añadidos, y, y, y eso puede traer el, el deseo de emociones negativas, como... Odio, como yo dije, como ira, sufrimiento. Entonces, todo eso sería no amor para mí. Bárbara. ¿Quién más? la uno. Yo. Vale. <risa> lo que para mí no es amor es lo que va detrás de un interés. Ah, los apegos que se, que se generan a través de yo querer obtener algo de ti eh, a, y que lo logro a través de mis manipulaciones y que lo logro a través de, de el estar yo persuadiéndote para que tu respuesta sea la que yo quiera eh, sin darme cuenta realmente que eso ha hecho, ha hecho gran daño a la humanidad porque hay personas que aman demasiado y hay personas que se van al exceso contrario que no aman y que solamente quieren obtener un un beneficio de la persona. Eh, se ha visto en casos de, de, de clima laboral, se ha visto en casos de parejas, eso es muy común, se ha visto en casos de religiones, se ha visto en casos de pues de, de manera general, donde hay un grupo de personas, siempre va a haber uno o que otro interesado que, es, que se porte bien contigo solo por obtener cosas. Y en el momento que las obtiene, eh, me deslindo y resulta que no era amor o cuidado con las comadres, ¿verdad? Que luego les decimos todo lo que lo que hacemos y dejamos de hacer y las amamos mucho y en un conflicto o en una situación de, de personal eh, eh, uno a, una a una, eh, pues ya después andamos cuidando que lo que se dijo en esa relación no se abra la boca por otro lado. Es, es, eh, es todo un tema esto, del desamor también es todo un tema. ¿Nila? Eso que, que que para poder hablar del amor, del desamor, para poder decir que no es amor, tengo que volver otra vez a qué es el amor. Y si yo parto del principio elemental de que el amor eh, para mí es paz, el amor para mí es equilibrio, solo puedo dar amor cuando tengo eso en mi corazón. Pues para mí el, el, el no amor, por llamarlo de alguna manera, eh, es sentir que no hay paz, o generar una situación donde vayamos atentemos contra la paz del otro. Entonces, el, el, el salir del equilibrio o generar una situación que, que, que dañe, que maltrate el equilibrio, eso para mí es desamor. Entonces, el amor para mí es, es, es paz y todo lo que no tenga. Yo recuerdo cuando yo me casé, eh, una de las cosas que mi esposo y yo nos, nos decíamos siempre fue, mira, yo lo que quiero es paz. Yo lo que quiero es paz. Y yo le decía, bueno, yo también yo lo que quiero es paz. Entonces, todo lo que no nos dé paz tiene que salir del, del camino, ¿no? Porque eso para mí es, es el amor, ¿no? Y de ahí me dio mucha paz, paz, paz. No, no. Eh, después de eso también, el, el tema, cuando tú decías, Marco, y, y yo ponía cierta carita. Sí, yo estoy de acuerdo que muchas cosas son eh, más que heredadas, aprendidas en, en un comportamiento social dentro del hogar. Y que, por supuesto, lo que yo no recibo... Y si yo vengo de unos padres muy fríos, pues posiblemente me vuelva también una mamá así y crío hijos de esa misma forma. Pero yo creo que en eso de lo que aprendemos de nuestros padres o lo que recibimos de niños, hay como dos extremos y es algo que he visto muy, muy frecuentemente. Y es la persona o copia o se va al otro extremo y hace todo lo contrario. Y voy a dar un ejemplo. He visto hijos de alcohólicos que no soportan ver un trago. He visto hijos de, de personas que maltratan, que golpean y terminan siendo los maridos más maravillosos del mundo y del planeta. Es como me dolió tanto lo que viví, sufrí tanto con lo que viví, no me gustó para nada lo que viví, que quiero irme al otro extremo. Y entonces me vuelvo una persona pues totalmente lo contrario de eso. También vemos personas que siendo hijos de una madre muy amorosa o de un padre muy amoroso terminan siendo unas personas... Terribles, ¿no? Entonces, no, mm, Sí hay mucho del comportamiento que se copia, como es tú, por una inercia eh, que hace parte del quehacer, y muchas, son muchas la, las ocasiones en las que eso es así. Yo creo que yo soy increíblemente amoroso y creo que, que es porque vengo de un hogar increíblemente amoroso. Pero en algunos casos, si quiero salvar eso, no es que no esté de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con lo que dijiste, solo que quiero salvar algunos de esos casos donde a veces la persona precisamente da aquello de lo que careció, sintió que esa carencia le hizo tanto daño que busca la otra cara, no el, el dar lo que no recibió, el aportar lo que no tuvo, el proveer de aquello que tanto careció. Eso era un poquito pues, con el comentario anterior. Vale, bárbaro. Bueno, chicos, primero eh, perdón por ahí voy, Ale, perdón por la demora de hoy. Eh, como les dije, salí de Lima a las 8 de la mañana. Debe estar muerto el pobre. Llegué a las 5, <risa> llegué a las 5 de la tarde a Buenos Aires y desde las 5 hasta las 9 me trasladé a mi casa. Llegué, entre 9 y 2 empecé a conectar todo apurado y me habré equivocado en algo porque no tenía audio, estaba en otra sala, o sea. <risa> Así que bueno, eh, pero estamos acá por amor también, ¿eh? estamos acá por amor, por amor a esto que estamos haciendo, eh, me encanta, me encanta juntarme con ustedes a conversar, eh, hay, hay cafés, eh, te, les cuento una cosa, por ejemplo, los que estuvieron en vínculos tóxicos el otro día, les cuento algo, esperá que voy a buscar la conversación para no mentirles, acá está, resulta que hay una chica en Perú, eh, a ver, esperá, que este, este video lo puede ver cualquier persona, así que... No voy a dar, no voy a dar, iba a dar, iba a dar un mínimo dato, pero no lo voy a dar porque puede entrar cualquier persona. Así que voy a decir simplemente que es una chica de Perú. O sea, anda a encontrarla. En eh, el privado no vea después. Anda a encontrarla. Bueno, y resulta que esta chica no iba a dar un dato más, pero mejor no, porque si no se van a dar cuenta las que la conocen. Y dice que había una, una persona, una persona, otra persona, que la volvía loca que la maltrataba, que la trataba mal, que ella consideraba que era, que había una amistad, y resulta que la persona la trataba mal, la menospreciaba, etcétera. Y a mí me hizo tinti tinti tin, de la campanita. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando de vínculos tóxicos el, el otro día? Entonces agarro y le digo. Me, me quedé mucho, me quedé mucho con, con lo que compartió Ivonne porque. Por supuesto, nosotros todos creo que sabemos lo, la psicopatía, incluso a mí me ha pasado de conocer una amiga que lo sufrió, y bueno, sabes. Pero Iván tiene la particularidad de compartir la teoría, pero de forma no aburrida y, y muy muy bien compartida, no sé cómo, cómo eh, muy amena. Y me quedó esa idea, entonces agarro y le digo, mirá, fulanita, le digo, ¿por qué no te mirás? Sí. Bueno. Y le digo, mira, esa persona te está psicopateando, esa persona te está lastimando, esa persona te está, esa persona no es tu amiga, esa persona te está lastimando. Si fuera tu amiga no te haría lo que te hace. Bueno, después hicimos una dinámica, hice una dinámica donde ella visualiza a la otra persona y le diga algo, y se puso a llorar, pero... Vieron que nosotros, por ejemplo, nos ponemos a llorar, y lloramos, luego profundizamos el llanto más fuerte, y después viene un quiebre donde empezás prácticamente a llorar, pero como gritando... Eh, o sea, un llanto muy explosivo como cuando una persona llora un, una persona que se acaba de morir bueno, ese fue el llanto fue muy explosivo o sea que tenía acá un nudo terrible bueno, resulta que yo me voy, sí yo me voy de una ciudad me voy a otra y al otro día me escribe y me dice que vio el, el, el café y me dice miren lo que me dice yo se los leo para que vean lo que puede generar todo esto que estamos haciendo fue, eh, sí, vi una hora y, y me encantó. Sentí en todo momento que hablaron de mi vida. Es increíble describir el problema y sentir esas ganas de seguir adelante y, y desarrollando mi ser. Tengan en cuenta que estoy hablando de una persona introvertida. Introvertida. Que, que no es de esas personas, por ejemplo, como nosotros, que si alguien viene y nos quiere menospreciar, ¿sabes? Pará, para. ¿cómo? <ríe> ¿O no? No nos dejamos, no somos personas generalmente que, no, que nos dejamos o manipular, o menospreciar, porque tenemos, esa, esa, gracias a Dios, esas herramientas lingüísticas y nos damos cuenta enseguida, entonces no me vas a menospreciar, andá a menospreciar a quien vos quieras, pero nos vemos. Esta persona es muy metida hacia adentro, y la otra se la comía, ¿viste? Se la, se, se la masticaba. El manipulado, el, el que daña, busca a alguien que permita ser dañado. Y sentir esa gana de seguir adelante desarrollando mi ser. Después de la técnica que hicimos anoche, uh -huh, no te imaginas cómo me sentí. Fue increíble. Vi el café, lo vi una hora, eh, me encantó, me sentí muy identificada en todo momento. Fue muy difícil para mí todo este tiempo. Pensé que yo era la del problema, y gracias a Dios entendí que no es así. No te imaginas cómo me siento ahora, es magnífico. En serio, gracias de todo corazón. Es, y estos días estoy reflexionando muchas cosas, volviendo a replantear todo y comenzar de cero. Y esto es gracias a usted. Así que, chicos, eso es lo que estamos generando acá. Si eso no es amor, decime que es. Eso es lo que estamos generando. Es una persona. Wow. Cualquiera me puede decir a mí, sí, pero es una es una que yo me entero no hace falta, no hacen falta. Y, como me dijo Nilda una vez qué queremos seguidores o transformar vidas a mí no me importa si lo escuchan una diez o sea estamos transformando estamos transformando esta persona esta persona va a transformar a muchos más entonces Amén. esto es lo que estamos haciendo chicos eh, ay me agarra los frío gracias <ríe> también gracias por estar ahí. gracias por estar ahí eh, vamos a redondear y si quieren dejar su Facebook por supuesto que siempre nos olvidamos eso. Dejen un Facebook, dejen algo de contacto, por favor. Empiecen quien quiera, guíense, como quieran. Arreglense. ¿Quién empieza? Yo, yo quería solo dejar un, um, leer un párrafo chiquito que dice que el amor es paciente, es servicial, no es envidioso y no hace alarde, no envanece No procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibir. Primero, no, Exactamente. No se alegra de la injusticia, sino que se rego, regocija con la verdad. El amor, todo disculpa, todo lo cree, todo lo espere y todo lo soporta. Lo que dijo Nilda, Corintios 13, 4, 7. Y todo lo que no esté ahí es lo que no es amor. Eh, y aunque a veces es difícil hacer esto de... Disculpar todo, creer en la otra persona Es lo que uno tiene que intentar todos los días de la vida ¿no? Gracias Ale, gracias sí. por estar ahí Siguiente Siguiente Da uno eh, Bueno, yo, yo no tengo problema en dar mi reflexión Con respecto a todo lo que estuvimos eh, hablando, ¿sí? yo creo que el amor es un puente, ¿sí? es un puente que une, pero mucho más es un puente que te hace transitar el dolor desde desde, desde un lugar más más rápido, ¿sí? no, no te deja posicionarte en el dolor, sino que te permite salir más rápidamente, siempre, siempre y cuando estés dispuesto y siempre y cuando haya ese amor de parte de la familia o amigos ¿sí? yo creo que el amor es una de las reglas de juego de la vida ¿sí? eh, es algo que, que tiene que estar ¿sí? que está en definitiva y, y hay tres preguntas que, que hablando con, con, con Cachito Vigil hace dos, dos, dos fines de semana surgió, es este tema de que me hizo reflexionar mucho que es esto de Buscamos entender el juego, buscamos ganar el juego, o directamente buscamos jugar el juego, ¿sí? El juego de la vida. Y yo creo que se conecta mucho con, con este tema del amor. Y a la conclusión que llegué es que quiero jugar el juego de la vida, pero quiero jugarlo con mucho amor. Nada más. Gracias, excelente, excelente, excelente, lo tuyo. Pat, todo tuyo. Ok, ahora voy yo. Eh, una reflexión que yo le doy do, do, do, es que el amor es un camino que ten, que tenemos que ir formando a largo plazo. Ese, ese es el camino en el cual a nosotros nos corresponde ser maestros y alumnos. Eh, pero para mí eh, es más que, te, que aunque siempre debes de ser el maestro para el amor siempre debes de dar siempre debes de dar también debes de, de todos los días aprender de las personas debes ser humilde y debes darte cuenta de que todos tienen mucho por ofrecer que todas las personas son importantes y todas las personas merecen ese respeto y esa calidad que tú, y esa calidez que tú le puedas ofrecer en base a ello ellos querrán estar cerca de ti. En el momento en el cual tú te conviertes en un tirano y tú quieres solamente obtener con interés todo a tu paso, las personas lo huelen. Es algo de sentido, es algo de, de intuición, que tú te das cuenta cuando una persona su, su ayuda es idónea, es, es, es, es ayuda solamente por, por humanidad a cuando va más allá. Y quiero, me gustaría a decirles a todo el público que, que la medida que tú midas es la forma en la que has medido. Entonces, tú debes de amar y amar y amar y amar y amar, a, a amar sin medida para que entonces todo eso vuelva a ti. Incondicional. Incondicional. Gracias, Patri. Pero, uh, Marco, yo pienso, yo creo que aquí se ha dicho pues un montón tratar de resumir la palabra a, amar o amor es imposible, no hay forma de resumirla, de hecho, como te decía, no hay palabras para Yo simplemente quiero a, agregar a todo lo que se ha dicho que amar es existir, porque solo existimos realmente cuando amamos, es la única manera de, de existir. Lo demás es simplemente respirar, es simplemente no sé, estar, pero, pero la verdadera es que cuando tú tienes esa posibilidad real de amar desde dentro y eso se transforma en entrega, en dar. Y lo único que quiero decirle, no solamente a este maravilloso grupo que, que sabe amar, porque lo hace todos los días cuando se entrega en sus palabras a la gente que lo escucha, sino también a todos los demás que de una u otra manera van a escuchar y ver este, este video, decirles que, eh, que amen, y amen mucho, porque parece mentira, eh, no sabemos realmente... De, de tantas personas que nos tocan que están a nuestro alrededor es quien más necesita esa caricia esa mirada ese, beso, ese abrazo ese simple estar ahí para él amar es un don y los dones son para usarlo compartirlo sí. también sí, eh, sí perdón, dale. último dale, sí. La, el, el amor es como es como la luz ¿verdad? Cuando no hay luz y cuando hay ausencia de luz no ves nada, todo es frustración, todo todo todo está un caos. Así es el amor cuando es hay ausencia de amor. Mmm... Es, no ves nada, estás en caos, estás en negatividad, estás en, en miedo, temor y tantas otras cosas. Eh, mi nombre es Patricia Hernández Carrillo, soy mentora. Pat H.C. Mentora es mi Facebook y termino con esto. Les mando besos, amigos, y excelente, excelente aportación las de ustedes. Primera vez que estoy con ustedes y, y me encantó. Los Facebook. Eh, Esteban, Alexandra y Nilda. Facebook para la gente que lo va a ver en YouTube, ¿eh? Así que adelante porque después... <risa> ¿Después queréis, queréis contactar? Dale, díganlo. Claro. Facebook es muy fácil, Lindo Ordaneta. De hecho, Lindo Ordaneta en casi todas las redes sociales. Lo único que tienen que mirar la carita, no es que haya más de una. Pero realmente ahí en Facebook eh, me consiguen a través de como Lindo Ordaneta mi fanpage. Dale. Gracias, Marco, por la invitación. Y a todos, de verdad, amen, amen con todo lo que pueda, Amen con entrega. Se les ama. Dale. Nada, muchas gracias y... Tus palabras de que queremos impactar, aunque sea una persona, eh, realmente es lo que hacemos, ¿no? Y qué bueno que esto que hacemos todos los lunes esté impactando, aunque sea una vida y esa vida a otras. Me, me pueden contactar por mi web, que es www.alexandrapontón.com. Gracias. Bueno, eh, para. Eh, a ver. Acá tenemos Alexandra es con X. A L E X A. Alexandra Ponton. P-O-N-T-O-N. Así que si estás viendo el video en YouTube, Alexandra Ponton. Y Nilda Urdaneta es Nilda Urdaneta. U-R-D-A-N-E-T-A. PAT es más fácil encontrarla. Es P-A-T-PAT separado H t Separado mentora, es más fácil Pero eh, lo digo así porque hay veces que en el video Se escuchan muy rápido y no se entiende Y Esteban Bueno, yo les quería agradecer Por este espacio nuevamente eh, Mi Facebook de contacto Es Esteban Dalesio, Dalesio todo junto con doble S eh, Bueno, cualquier cosa que necesiten Estoy a su disposición Soy oferta <risa> <risa> y coach muy coach. Estamos dos por uno. Bueno, y yo soy Marcos Montivero, mi página es Pensar en Grande Lat, L-A-T. Pensar en Grandelat com. estamos para servirte acá todos los lunes a las 21 horas, si estás viendo el video en YouTube y lo vas a compartir. Te pedimos, por favor, que utilices el hashtag Café. Consciente, SC, consciente, SC. Café consciente con el hashtag para que la gente pueda ubicar las reflexiones. Si te gustó algo, puedes compartir: estoy viendo el Café Consciente, eh, pones el hashtag, me gustó tal frase de Pat HC, me gustó tal frase de Esteban, de Nilda, de Alexandra de Marcos o de quien fuere. Gracias por estar del otro lado, nos vemos el próximo lunes. Y vamos a... Ah, pará, falta la fotito. Fotito a la... A la... Fotito de y no espera, ¿qué pones de bonita? Pará, pará, pará, pará. Fotito, que estamos hablando del amor, fotito con el árbol de la vida. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está, fotito sale lenta como siempre, pero sale. Gracias, chicos. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo, los amo. Bye, Chau. los amo. Bye. Bye. Los amo.